Acompáñenme en este video desde el Jardín Botánico de Montreal para hablar sobre Mindfulness. La semana pasada les hablaba sobre qué era Mindfulness, de dónde venía y cuáles eran sus componentes principales. Hoy vamos a hablar de los mitos que han crecido alrededor de esta práctica o de esta filosofía de vida. Si es la primera vez que vienes, gracias por estar aquí. Si ya conoces el canal y no te has suscrito, suscríbete. Gracias por volver. Quisiera comenzar este video de mitos diciendo una verdad que nos trae Buda. Y es que no es el cambio lo que produce el dolor, sino la resistencia a él. Ahora quiero hablarle de los mitos que hay alrededor del concepto de mindfulness. El primero de ellos es que mindfulness es igual a pensamiento positivo. No, no tiene nada que ver. O sí tiene un poco que ver, pero no es pensamiento positivo. En tanto que Mindfulness no busca juzgar o valorar las cosas, es decir, los pensamientos, las emociones o las sensaciones de una manera positiva o negativa. Es simplemente un dejar fluir sin juzgar. Mindfulness no es una solución mágica Mindfulness no va a resolver los problemas del mundo quizás lo pueda hacer un poco mejor tampoco va a resolver tus problemas financieros ni tus problemas físicos se trata de una filosofía ancestral que dice que es posible no sufrir porque sufrir es opcional recuerden lo que les decía al principio que el sufrimiento está en nuestra mente no en la circunstancia ¿Por qué? porque como seres humanos el cableado de nuestro cerebro está hecho para que valoremos las cosas como buenas y malas porque vivimos en ese sistema y es el sistema que nos permite tomar decisiones rápidas recuerden que en las cavernas en donde se quedó nuestro amigo cerebro las cosas eran un tanto más rápidas y diferentes y cuando tienes un diente de sable aquí no te da mucho tiempo de dejarlo pasar. No es una cura. Mindfulness no es una cura milagrosa y es que no se trata de evitar, resolver, enfrentar o trabajar en tus problemas, en las situaciones que tienes que manejar. Se trata de darte una herramienta para que cambies tu estado mental de manera que puedas evitar reaccionar automáticamente, es decir, abandonar el piloto automático y reaccionar en la manera en que tú decides reaccionar. Algo muy común con estas prácticas orientales y que son un poco diferentes a la religión católica, a la religión musulmana o a la religión judaica a las que estamos acostumbrados es que la gente tiende a ver un conflicto. y necesariamente no hay un conflicto porque esto no se trata de una práctica religiosa, se trata de ejercicios de respiración, se trata de un gimnasio mental, no se trata de adorar a Buda o, o de meterse a taoísta o a budista o tener que cambiar de religión si practicas mindfulness o para los que son un poquito más ortodoxos que te vayas a ir al infierno porque te vas a poner a meditar con esta meditación vipassana hablando de meditación, mindfulness también se confunde con la meditación en el sentido de que es un, tenemos que tener la mente en blanco si queremos meditar y hacer mindfulness esto está lejano de la práctica de mindfulness en mindfulness nosotros dejamos pasar a los pensamientos trayendo nuestra atención a la respiración eso no quiere decir que tengamos que poner nuestra mente en blanco de hecho en varias herramientas que les voy a nombrar y les voy a dejar links en el próximo video para que las exploren una de las prácticas se trata de Sentir, ver la idea Pero sin juzgarla Es decir, no se trata de poner la mente en blanco Aprovechando esto También hay otra creencia Que es que mi mente está muy ocupada Para que yo me pueda sentar a meditar Y hacer un mindfulness Bueno, si usted me dice eso yo le voy a decir que usted está medio Porque precisamente Sentarse a meditar es lo que va a permitir Que le bajes dos un poco en la intensidad de la vida Y te sientes, te relajes Y puedas descansar Y relajar tu mente dio bastante que pensar y es que a veces se considera que el mindfulness es como vivir aislado en ti mismo y dejar de considerar al otro o lo que el otro piensa nada más lejano que esto para mí el mindfulness es incluso una de las cosas que permite generar empatía y es que nosotros vamos a estar más abiertos a las sensaciones, a las emociones, a las ideas. Es decir, no vamos a prejuzgar, vamos a ser diversos, vamos a ser inclusivos precisamente porque vamos a suspender nuestro juicio del mundo. ¿Tienes que hacer Mindfulness a todos los días, a toda hora? Sí, no, tal vez, no lo sé. El hecho es que Mindfulness es o la práctica de Mindfulness práctica de mindfulness es lo que tú decides que sea esa práctica como todo en la vida así que hay técnicas hay recomendaciones hay horarios hay consejos como los vamos a ver en el próximo video de derecho o quédate al final para que veas lo que te tengo en el reto mindfulness de 14 días pero es simplemente una manera Incluso personas que han hecho el reto mindfulness ya me dicen Oye, pero me cuesta hacer esto y la otra y tal, no importa, adáptalo Todas estas cosas que yo presento en este canal tienen como premisa adaptación Ningún método técnica que yo doy aquí tiene la intención de ser algo definitivo, único Mucha gente, y a veces yo estoy en ese barco, se angustia cuando adopta estas prácticas De si lo está haciendo correcta o incorrectamente yo creo que todo esto es un poquito de práctica y es un poquito de decir qué me hace bien. Tú vas a saber o vas a sentir qué te hace bien. No te estoy hablando como de que, bueno, me hace bien comerme una hamburguesa grasa. Bueno, sí, te puede hacer bien en el momento por las endorfinas y tal, pero va en detrimento de tu salud, y si lo sobre yo. Así que no hay una manera correcta o incorrecta de practicar mindfulness. No es, por ejemplo, que cuando vas al, al gimnasio y agarras una pesa y la agarras así, te vas a, a torcer la mano. No, se trata de ver qué te funciona. Y qué no Y con qué te sientes bien Y con qué no te sientes bien Otro de los mitos Es que Mindfulness Se aprende así como Si estuvieras aprendiendo Un arte marcial Y vas subiendo los cinturones No tiene nada que ver con eso La práctica de Mindfulness Evoluciona de manera No aleatoria Sino dependiendo De cómo la practiques Este en lo personal Disculpen pero Me dio mucha risa Y es que Mindfulness Te hace amoral Porque no vas a juzgar ni moral, ni amoral, ni todo lo contrario. Mindfulness se trata de suspender un juicio, pero no de manera permanente. Se trata de suspender un juicio más bien que se parece un poquito más al prejuicio. Evidentemente, las cosas las vamos a juzgar como positivas y negativas en un punto dado. Sin embargo, cuando dejamos de hacer ese choque inicial y tener ese prejuicio en realidad, es que el mindfulness... Oh, esta conciencia plena Va a ir entrando con más fuerza En nuestras vidas No se trata de que vamos a vivir así Y nos vamos a buscar algo de bueno o malo No, hay cosas buenas, hay cosas malas Eso depende de cada quien Y esto no te vuelve a moral Esto no tiene nada que ver con Mindfulness eso. es fácil No, <ríe> no es fácil eh, Depende de cómo lo practiques, por supuesto No es ni fácil ni difícil Porque recuerden que yo no veo Mindfulness como que me senté Respiré Hice mis seis respiraciones a lo siguiente. No, yo veo Mindfulness más bien como una filosofía de vida en este punto. No la he adoptado, eh, no estoy en ningún culto ni nada de eso, pero les digo que es más como tomar las cosas siempre con esta apertura, con esta suspensión del prejuicio, abrirse a la experiencia y sobre todo, y creo que es la parte fundamental y más bonita de todo esto y la parte clave de todo esto, es tener la capacidad de devolver su atención al presente para que viva. Es solo eso, y eso me lleva al último mito Y es que Mindfulness solo se practica cuando meditas Creo que lo anterior explica que no Mindfulness la puedes practicar en todo momento Cada vez que voy a grabar una partecita de este video Yo hago una respiración y vuelvo al presente Tengo muchos estímulos a mi alrededor Gente que se me queda viendo como loca Porque estoy en una cámara en el medio de un jardín botánico Sin embargo, respiro Vuelvo al presente y me conecto con ustedes a través de este video y me conecto con el mensaje que quiero dar. Más allá de si la luz está bien o está mal, aunque estoy viendo que si se difumina allá y tengo un ojo pegado por allá, lo cierto es que me quiero conectar con ustedes en este momento presente. Y poderles dar este mensaje. Aprovecho para invitarte al reto mindfulness de 14 días ve a www.mujercronopio.com slash reto mindfulness Vas a recibir las instrucciones por correo cada día durante 14 días para que puedas incorporar la práctica de mindfulness a tu vida. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el contenido, recuerda suscribirte, dejarme un like, dejarme comentarios, pero sobre todo... Quiero que consideres compartir esto en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque estoy seguro que al menos una persona en tus redes sociales pueda hacer uso de toda esta información. Yo soy Olga Semoret, esto fue Mujer Cronopio.